Hola, soy Raúl de iPhone Digital y voy a explicarte cómo quitar el efecto de ojos rojos que aparece normalmente en las fotografías eh, Lo vamos a hacer sin instalar ninguna aplicación de terceros, con la aplicación que ya viene nativa, instalada en, en tu iPhone, en tu iPad Y luego al final del vídeo te voy a explicar una aplicación gratuita para aplicar unos filtros que, vamos, harán tus fotos que sean espectaculares Tipo cómic, tipo eh, lienzo, etc. Ya verás qué guay Bueno, pues empezamos Seguramente tendrás fotografías que, bueno, que te han gustado, que tienen un buen recuerdo para ti, pero los ojos rojos eh, te han fastidiado pues, el, el momento que, que más te gustaba. Entonces, bueno, ponerte a pasar la foto al ordenador, eh, usar un programa especial para quitar los ojos rojos, etcétera, es muy pesado. Entonces, yo te voy a explicar hoy... Cómo eh, puedes hacerlo directamente desde tu iPhone o de, desde tu iPad sin tener que instalarte ninguna aplicación. La verdad que va a ser súper rápido y te va a sorprender lo fácil que va a ser. Y bueno, eh, antes de, de continuar te voy a explicar realmente por qué se produce el, lo de los ojos rojos, ese efecto tan, tan molesto. Es muy sencilla la explicación y la verdad que yo tampoco la conocía, pero he investigado un poco y es muy curioso. Resulta que bueno, la pupila del ojo cuando hay poca luz se abre, ¿de acuerdo? Entonces de esa forma entra mucha más luz para que nos podamos acostumbrar a lugares que, o ámbitos que hay poca luz. Entonces cuando vamos a hacer una fotografía el flash se refleja dentro de la, de la retina, dentro del ojo. Y claro, como está lleno de vasos sanguíneos eh, se produce ese efecto rojo en, en el ojo. Entonces eh, por eso muchas veces lo que se ha hecho para corregir este problema es la fotografía, en la cámara fotográfica lanzan un pequeño flash entonces por lo, eh, la pupila se hace más pequeña y por lo tanto ya luego cuando el segundo flash se lanza que es el que va a hacer la foto eh, ya la pupila al estar muy cerrada no se ve casi o no, no se lee ese efecto rojo entonces eh, bueno si no tenemos como realmente con un iPhone no podemos hacer ese doble flash etcétera pues hay que corregirlo con, con, con una edición vale te lo voy a explicar ahora y después eh, haremos eh, Te explicaré también una aplicación que se llama Prisma y verás qué efectos eh, tan chulos que puedes hacer. Te pondré un ejemplo ahora en postproducción para que puedas verlo como, como queda. Vale, voy a enseñarte cómo hacer la reducción de los ojos rojos con tu iPhone. Bien, vamos a ver. Eh, como te he dicho, vamos a usar eh, la aplicación de fotos que viene ya instalada en, de forma nativa en nuestro iPhone, ¿de acuerdo? Y... Por ejemplo, he cogido esta que, como puedes ver, tiene ya los ojos rojos. Bien, abajo del todo ves que hay varios, varias opciones, ¿de acuerdo? Eh, la que vamos a elegir es esta aquí, la tercera, que la habrás usado alguna vez, pero a lo mejor nunca te hayas dado cuenta de un pequeño detalle. Bien, una vez que le has dado aquí, si te fijas, la parte superior izquierda hay como una especie de símbolo de un ojo tachado, ¿de acuerdo? Pues muy bien, vamos a usar esta herramienta. Entonces, le hacemos clic en ella, ¿Vale? Muy bien, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer clic en cada ojo, donde veamos que esté eh, este efecto rojo, ¿de acuerdo? Uy, este, a ver, ahí, ahí, y ahí. Bueno, estás viendo que ya realmente no hay ningún resto del efecto de ojos rojos, ¿te das cuenta? Entonces, le damos a OK. Y ya lo tenemos guardado. No sé si... Vale, no te guarda la copia de seguridad eh, del original. Pero como puedes ver, ya hemos quitado la, el, el efecto de ojos rojos. Vale, como te he dicho, te voy a explicar eh, cómo podemos usar un filtro de una aplicación gratuita. Que va, va a tener, eh, bueno, unos efectos increíbles. ¿Vale? Se llama la aplicación Prisma. Y bueno, he cogido una que tenía por aquí de un viaje que he hecho. ¿De acuerdo? Abres la aplicación Prisma y luego aquí arriba le das a Next. ¿Vale? A continuar. Lo bueno que tiene esta aplicación ahora es que ha cambiado eh, su algoritmo. Antes tenía que conectarse a internet, hacer todo el proceso y descargar la aplicación. La foto ya, perdón, renderizada. Ahora todo lo hace directamente desde el dispositivo. Eh, nosotros estamos haciendo un iPhone 6, puede ser que tarde más, puede ser que tarde menos. Pero, eh, bueno, eh, dependerá siempre de tu dispositivo. Eh, como ya, ya lo tenía hecho, va bastante más rápido de lo, de lo habitual, ¿vale? ¿Ves? Por ejemplo, este es un efecto así como de lápiz, ¿de acuerdo? Y luego aquí abajo puedes seguir desplazándolo y te va diciendo los diferentes eh, efectos, ¿vale? Por ejemplo, creo que he probado yo también aquí sí, el de Breakfast Desayuno. Mira, ¿ves qué efecto? Queda la verdad que sorprendente. A mí, la verdad, que he probado un montón de aplicaciones de filtros y la que más me ha gustado ha sido esta. Eh, bueno, también te puedo decir, bueno, así está aquí, este es otro. Y bueno, para que veas a ver si este no lo he hecho, para que veas lo que tarda en, en hacerlo. A ver, aviador. Esta de aquí creo que no, no la he hecho. Para que veas por lo, que, lo que tarda en un iPhone 6. Normalmente es rápido, ¿eh? no, no le tarda mucho. No sé que sea un efecto bastante complejo. ¿Ves? Y luego te voy a decir un último consejo antes de acabar de cómo podemos quitar eh, la marca de agua. Porque eh, si no lo sabes, nada más bajarte la aplicación... Eh, bueno, pues tienes ahí la, la foto, eh, la marca de agua y es bastante molesto. Nos hemos ido, bueno, te lo repito, aquí arriba, como puedes ver, está una rueda dentada. Le das clic en ella y aquí, nuevamente, por defecto viene eh, eh, "enable watermarks". Pues lo que hacemos es demarcarlo y así, una vez que hayamos hecho la foto y ya hayamos aplicado el filtro, no te pondrá el, el, la marca de agua de prima. Bueno, si te ha gustado el consejo, te ha funcionado para quitar los ojos rojos, eh, deja un like en el vídeo y suscríbete para tener más consejos y trucos como este. Nos vemos en el próximo vídeo.